...y lo que te tira son mierda. Lo que te tira es un sujeto maleducado, deformado. Entonces, eso no es un sistema. Aquí no hay sistema judicial. Los sistemas judiciales no están solo para hacer juicios. El objetivo es que los sistemas judiciales traten por su naturaleza de aplicar lo que debe ser un sistema que se ayude a la prevención, porque las consecuencias para hacer juicio, eso no es un sistema. Eso es una cosa que está ahí para cuando sucede una vaina, que aparezcan cosas que, que opinen, que resuelvan, pero no que prevenga. Este caso nos demuestra a nosotros que el sistema judicial aquí es una porquería. Le digo que el PLD debería desaparecer El PLD debería desaparecer De tanto daño que le está haciendo este país Los niveles de corrupción El daño, el, el desastre La destrucción de un sistema Si es que quedaba algo El PLD Para lograr lo, lo, los niveles de corrupción el PRD ha roto todos los sistemas Miren esta niña Esa señora de 30 años Casada con tres hijos De San Pedro de Macorís Se hace abogada A través de Puede estar casada a nivel, a nivel González Miren qué expresión tan bella Tiene esa señora Entonces esas señoras Como el, el Sistema de justicia es una vaina por trágica Se actúa por situaciones trágicas No por sistema Esta señora Venía siendo amenazado Por un señor, un animal Enfermo Que con el nombre de, de hombre O sea, era un ser humano Pero ya este señor Por su naturaleza de enfermedad Había perdido su categoría De un ser humano Y era prácticamente un animal porque él quiso por su enfermedad llegar a esos niveles de perder los, la categoría de un ser humano este señor en varias ocasiones intentó matar a esa señora estando preso estando preso el señor lo suelta y aún dice ella y denuncia y tiene cuchumir expediente dándole a la justicia de que este señor Iba a ejecutar la muerte de esta señora Entonces este animal que ha perdido la categoría de ser humano Le dio tres tiros Y al final actuó como actúan los animales que pierden la categoría de un ser humano Y se da un tiro delante de los niños. Si aquí hubiese existido un sistema esa señora la habían sacado de circulación el sistema, le había puesto un sitio asegurado, pero aquí el PLD le encanta romper el sistema para poder hacer lo que el PLD viene haciendo, eh, una acumulación de desastre, de conducta inadecuada, que aquí el PLD debería desaparecer. Eh, si es por vía electoral, qué bueno, pero debería ser más agresivo la desaparición del PLD. Lo electoral es un poco, o es un castigo muy mínimo de tan tanto daño que se le ha producido. Entonces, con esta señora, eh, se ve que este señor, eh, hubo mecanismo de prevención, que es lo que hace un sistema. ¿Por qué no hay sistema educativo? Porque los resultados que tú inviertes no terminan con el objetivo que tú quieras.